Saludos, soy Israel Rael en esta ahora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo bajarle el peso a un video, en este caso vamos a bajarle el peso a este video que está en 81,5 81, mega y la resolución es muy buena, Mírenlo. entonces le vamos a bajar el peso sin que pierda la calidad, listo sin que pierda la resolución, para ello vamos a usar el programa Premiere Pro el cual se los voy a dejar en la descripción del tutorial para que lo instalen si gustan y vamos a abrir nuestro eh, video vamos a pasarlo aquí a la línea de tiempo ampliarlo un poco aquí. Entonces aquí tenemos nuestro vídeo, entonces ahora lo que vamos a hacer es dejarlo tal cual como lo queremos eh, exportar, si lo queremos exportar tal cual como está aquí lo dejamos así de lo contrario y le podemos mejorar el color, efectos y todo ello listo entonces para exportarlo simplemente presionamos la tecla control m sostenido o simplemente nos venimos aquí en edición. Seleccionamos el contenido edic, eh, archivo. Perdón. Exportar medios. Miren que aquí sale el, el, la combinación. Eh, sale el comando control más M. Damos clic allí. Y aquí vamos, voy a reducir esto un poco más. Aquí vamos a ponerlo en. Eh, en H2.64 también lo podemos poner en la configuración 2.65. Listo. Esta que está aquí, esta es la mejor. Aquí pueden, pueden exportar video hasta en 4K. Pero lo vamos a hacer en la otra. Mira aquí. Eh, perdón, y que 4K, eh, pero, eh, quería decir 8K. Eh, en, en la IAK acá podemos hacerlo en 4K. Esto por cuanto el ordenador de ustedes un poco más le es lento o, o, o algo semejante lo pueden hacer allí. este video lo voy a exportar en, en, en 4k y va a quedar con menos peso que el, el video de origen listo entonces vamos a darlo en 4k 4k y vamos a bajarle el peso aquí miren que está en eh, 60 fotogramas por segundo entonces para ello, vamos a, a, a cliquear aquí. Vamos a bajar un poquito. Y aquí vamos a quitar esta palomita. Y en vez de 60, vamos a ponerle... Eh, vamos a dejarlo en 30. Hasta en 23 es buena la resolución. Es perfecta. Menos de aquí no les aconsejo porque automáticamente se, va a borroso, se van a ver borrosos eh, los fotogramas. Entonces... Les recomiendo eh, que los lo mínimos lo dejen en 23, máximo en 30, listo. Pero en este caso lo voy a dejar en 29,27, listo. 97 casi 30. Entonces una vez que estemos aquí, lo vamos a dejar en 4K. Es más, la resolución va a mejorar, pero el peso eh, se va a reducir mucho, listo. Vamos a darle clic en exportar. ¿Y por qué les digo que va a mejorar la resolución? Porque lo hemos dejado en 4K y el video de origen no está en 4K Y además de ello le bajamos el peso O sea que los fotogramas podemos... Eh, la, la resolución del, del video va a quedar muy buena Y lo podrán proyectar en pantallas gigantes Para ello es la configuración en 4K Ya ha exportado eh, Vamos a minimizar aquí No olviden que lo hemos puesto en 4K En una resolución Bastante eh, grande eh, Buena, perdón eh, Entonces, mírenlo aquí Vamos a pasarlo aquí a escritorio El, el otro está en video Entonces, miren aquí el, el, el original está, miren Está Este está en 81 mega. Vamos a darle clic derecho a propiedades Mira 81,5 mega Listo. Detalles. Miren que la resolución no está en 4K. Está en 1366 eh, y 768. Ancho y alto. Y miren este. Propiedades. Peso quedó en 16,7 megabytes Listo. Detalles. Ancho de fotograma. 38 40 y alto de fotograma 2160 Está en 4K Y miren que pesa menos Ahora vamos a reproducir el original Miren cómo se ve Se ve bastante bien Y vamos a reproducir el que está en 4K Al que le bajamos, le bajamos más de la mitad del peso Miren que es la misma cuestión La misma resolución y con menos peso Es tanto así que lo pueden mandar hasta por Whatsapp eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido eh, No olviden de compartir el contenido en su red social y comentarme si necesitan otro video Lo otro que les quería decir que para ver el, el peso no es necesario darle clic derecho, propiedades Simplemente ponen el mouse sobre el video y miren que dice aquí abajito tamaño 16,7 megabytes Y el de aquí de video, eh, miren dice, lo ponemos ahí, dice 81,5 megabytes. Entonces, eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Chao, chao.